¿Cómo Belén? Buen ¿Cómo? día. Ah, Hola Belén, ¿cómo, ¿Cómo estás? Conan, sí. Bueno, a ver, hay, hay que ordenarse, hay, hay distintas situaciones, uh -huh. hay personas que vienen teniendo deuda sí. y otras personas que no tienen deuda y, y se tienen que acomodar de acuerdo a la realidad de cada uno. ¿sí? Eh, lo ideal a la hora de cobrar el aguinaldo es saber y estar consciente de la realidad que tiene. ¿sí? Uh -huh. Eso de... Eh, cuando te llaman para cobrar cortar el teléfono y no saber qué, qué es lo que te está pasando no, no, no estaría funcionando si sos una persona que tiene deudas y que ahora está por cobrar el aguinaldo, lo ideal sería que busques cancelar esas deudas, si sí pasa generalmente que como habíamos hablado anteriormente, este mes hay mucho gasto, que la fiesta fin de uh -huh. año y otra serie de cosas uno se ve tentado a gastar el, el aguinaldo en este tipo de, de, de eventos. Claro, en pocos días gastas sí. rápido el aguinaldo, digamos. Exacto, y ya lo tenés gastado en, en las fiestas del fin de año y no estás cancelando cuentas uh -huh. que después a futuro, el resto del año, te van a estar de nuevo haciendo eh, padecer, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, entonces este, lo ideal es que primero no, no gastes tu aguinaldo antes de cobrarlo, Claro. Pero que vayas viendo cuál es la eh, realidad que, te, que tienes. Y el, vamos a hacer tres cosas muy importantes. La primera es pagar deudas altas. Sí. ¿sí? Lo ideal sería que estamos hablando de deudas atrasadas o que te generan mucho interés. Uh -huh. sí, Si, si hablamos de, de, de, de, de deudas a futuro que están en cuotas fijas, no te conviene cancelarlas claro. con el aguinaldo. Eso que hacen algunos de cancelar anticipadamente algo que habían sacado sí. en cuotas y que ya está en cuotas fijas. Por ejemplo, un préstamo. Claro, exacto. Por ahí no te conviene seguir pagando las cuotas de préstamo si ya lo puedes si claro. seguir haciendo. O las cuotas de la heladera o del lavarropas. Son claro. cuotas fijas que van a estar ahí. Exacto. Y si no tenés vencidas, no, no te conviene claro. gastar uh -huh. tu aguinaldo en eso. Uh -huh. Otra cosa que tienes que hacer es hacer crecer tu fondo de emergencias, que yo tanto he, he hablado uh -huh. de esto. O sea, es importantísimo que vos tengas un fondo de emergencia donde todos los meses ingrese plata y donde te ingrese plata extra. ...también ingrese plata extra a ese fondo de emergencia. Cuando uno recién está comenzando principalmente... ...porque uno, eh, cuando uno está recién comenzando a educarse financieramente en, en, en cada uno, ¿no? Porque el fondo de emergencia necesita generar mucho más ingreso al principio... ...porque no es que eh, decís, bueno, este mes no le aporto y de, y de todas maneras es un buen fondo de emergencia. claro El buen fondo de emergencia tiene que cubrir seis meses... De tus gastos personales. Uh -huh. ese es, es, ahí podemos decir que estás tranquilo y que un mes que no le aportes está todo bien claro. igual. Uh -huh. Pero si... Hay no que hacer ese hacer... primer monto, ¿no? Que es un número Exacto. considerable. y que va a ir variando uh -huh. todos los meses, claro. porque también varía los gastos que nosotros uh -huh. tenemos todos los meses. Eh, pero si no tenés ese número, no tienes que dejar de poner plata en tu fondo de emergencia. Sí, obviamente si vos, aparte de ese fondo de emergencia, lo invertís, y haces que genere más plata. Que siempre lo hablamos con, con Diego o con Pablo eh, cuando vienen, ¿no? Va mover a ser mucho más ahorros. rápido llegar a ese objetivo de que cubras seis meses de tus gastos sin necesidad de que, o sea, todos los meses vas aumentando, pero aparte de ese dinero va trabajando solo y va generando Ajá. intereses, ¿sí? Pero es importante que no se deje de aportar plata a, a eso. Ahora, si vos no tienes deudas, y tienes ya planificados tus gastos, como hablamos anteriormente, para, para este mes, no tendrías que tocar tu aguinaldo, entonces podrías destinar todo tu aguinaldo a hacer crecer ese fondo de emergencia. Claro. ¿Sí? Y otra cosa, el tercero, es que tampoco el, el, exceso, de, el exceso de ahorro tampoco no es, tan bueno, es tampoco. bueno, porque la idea también es que vos disfrutes un poco claro. de lo que tanto Ajá. trabajaste durante el año. Entonces el tema no es que no gastes nada, el tema es que gastes de forma controlada. Eh, también es importante que, que gastes en, el, en los regalitos a las otras personas y en el regalo a uno mismo, que generalmente claro. se, se hace por ahí la ropa nueva para año nuevo... Y ese tipo de cosas. entonces Sí, lo... un mimo, ¿no? Que a veces, bueno, me voy a mimar un poquito o capaz que, no sé, decido ir a la peluquería o decido a, a hacer algo que quizás cotidianamente no lo hago, ¿no? Exacto. O sea, eso, eso es lo importante, repartir tu aguinaldo, bueno, de acuerdo a tu realidad, pero también ah. repartirlo en estas, tres, en estas tres cosas importantes. Es Ajá. importante que ahorres y que hagas crecer tu fondo de emergencia, es importante que canceles deudas altas, que te, principalmente que te generen mucho interés moratorio, uh -huh. y eh, que aprendas a gastarlo también en darte un mimo pero obviamente... Pero no. No, no todo, digamos. Exacto. Podrías eh. aplicar un, un porcentaje, podríamos aplicar un... 50, 30, 20, como habíamos hablado claro, en algún momento en el aguinaldo. del aguinaldo, del sueldo también. Eh, Belén, y vos, vos estás hablando de eh, ocupar el aguinaldo en eh, pagar una deuda alta que tengo. Uh -huh. Vamos a suponer que yo cobro tanta cantidad del aguinaldo y no me alcanza para pagar todo eh, esa, esa deuda que tengo. Ahí en ese caso, ¿vale sacar algo de dinero del fondo de emergencia para poder cancelarlo y finalmente finalizar ese pago? Si es, si es o no que es ya cancelas toda la deuda... Ahí sí vale la pena. Ahí valdría la pena si cancelas toda la deuda y después el resto del, del año vas a poder eh, ingresar plata a tu fondo de emergencia. Claro. Ajá. Solamente si es así. Y si no, lo que tienes que hacer es elegir tu deuda más alta, cancelarla o hacer una entrega si es muy alta claro. y financiar el resto en cuotas fijas. Ah, bien. Ahí ¿Sí? está. Ya sea uh -huh. en la misma entidad o sacando un préstamo de otro lado uh -huh. en cuotas fijas para cancelar esa deuda, pero no es importante que ya en este, empieces el, el año que viene ya con esa parte solucionada. Claro. Sin la mochila sí. ¿no? de sí. la deuda, de, de la preocupación también que a veces uno tiene, porque está bien, cuando tenés la deuda a veces te haces el distraído, pero igualmente sabés que queda pendiente algo. Sí, el, el si no me acuerdo no pasó, no existe con las deudas. Claro, claro. <risa> no existe sí. con las deudas, o sea... Eh, puede, uno puede cortar la llamada cuando te llaman para cobrar todo eso, pero la deuda va a seguir generando intereses moratorios y va a seguir avanzando en sus gestiones prejudiciales y judiciales entonces, eh, y que nos puede perjudicar también en, en otro sentido, ¿no? Que después eh, queremos ir a, a tomar otro tipo de cuota y no podemos porque tenemos esa deuda anterior, bueno, un montón de cosas que puede ir acarreando. Eso uno tiene que tenerlo en cuenta. Hay tantos beneficios que uno tiene cuando tiene su firma intacta o, in, o su firma linda o su finanza salía, que perder por ahí esos beneficios, por una deuda que dentro de todo la puedes financiar, puedes agarrarla a tiempo y hay estos aguinaldos que son por ahí un extra que uno tiene en el año como para poder solucionarlo. Entonces es importante Ajá. que eh, seamos conscientes de lo que tenemos y que, bueno, vayamos a solucionarlo. Y hablando un poquito de esto, de cancelar deudas que son muy altas y más altas de lo que nosotros ganamos, eh, hacer una entrega con el Ainaldo y financiar el resto... Bueno, y ahí pueden tranquilamente ir a SAS Créditos y asesorarse con nosotros. Uh -huh. Que no solo están preparados los chicos para poder ayudarlos en este en este tipo de guías de finanzas personales, sino que además ofrecemos préstamos en cuotas fijas Está y bueno. con las tasas más bajas uh -huh. del mercado. Claro, está buenísimo esto, ¿no?, del asesoramiento, de poder sentarse, charlar, compartir, porque a veces uno se ve atrapado, ¿no?, como en un laberinto sin salida, pero quizás si vamos, conversamos, nos pueden dar nuevas ideas también, nuevas formas de poder enfrentar esa deuda o eso que nos preocupa y así poder sobrellevar la, la situación. Sí, exacto. La idea la idea principal de SAS es ayudarle a eso. Porque obviamente cuando uno va a sacar un préstamo generalmente es porque lo está necesitando uh -huh. y no todo el mundo va a sacar para invertir, claro. sería lo ideal. Pero este, lo, los chicos están totalmente preparados para poder ayudarlos a manejar estas finanzas personales. Bien. Y de paso no quiero dejar de saludar a Sebastián, que ayer estuvo de cumpleaños. Ajá. Y es quien atiende a todas las personas que van ahí por, ahí por la sucursal. Mirá, feliz cumpleaños ahí para Seba. Ahí estamos viendo el número telefónico. ¿Las redes sociales también funcionan? ¿Puedo mandar mi consulta por las redes? Sí, pueden, pasar, pueden mandar por, por Facebook, por WhatsApp, que... ...están publicados los números... Uh -huh. ...nos escriben un mensajito... ...y nosotros nos encargamos de ayudarlos. Perfecto, Belén... ...siempre nos venís a enseñar... ...sos como la, la, la seño... Sí, ...que nos va guiando... Sí. ...nos va guiando en este camino de las... ...de las finanzas... Eh, ...y nos haces caer un poco en la realidad... ...yo que quería gastarme todo el aguinaldo... ...en, no sé... ...en rompa... ...en rompa... Claro. La mujer ...vos sabés no que, eh, en Belén, en este último tiempo, Nancy... ...hemos recibido muchos mensajes... Eh, ...sobre todo en la radio, que nos dicen no cobré el aguinaldo y ya lo tengo gastado. Y pasa sí, mucho, pasa. ¿no? Como decía hace rato, pasa muchísimo en, en, en uh -huh. este tiempo de que no, todavía no lo cobraste, ya más o menos hiciste un cálculo de cuánto podés cobrar, y decir, bueno, esto va para acá, esto va para allá, esto va para... y no te queda nada. Una cosa es tenerlo gastado y otra cosa es tenerlo planificado. Claro. O sea, el uh -huh. tema es, es, no es que vos ten deudes en noviembre, todo para, pensando ¿Para en que en que diciembre claro. Ajá. Este, vas a cobrar, el aguinaldo lo vas a cobrar en diciembre. Y, claro. o sea, porque generalmente lo que hacen es eso. Sí está bien que planifiquen y que digan, bueno, este aguinaldo va a ir una parte para pagar una deuda, esto va a ir a mis ahorros... Y esto otro lo voy a usar sí para gastar o para comprar el regalo a mi hijo uh -huh. o para comprar la carne o esas cosas que uno tiene que, que tener claro, en cuenta. Que, ¿sí? que son gastos que todos los hacemos, que por Exacto. supuesto queremos pasar unas lindas fiestas, queremos darnos un cierto gustito, que también está bien hacerlo, pero siempre medido. Siempre medido, siempre con responsabilidad y sabiendo qué es lo que nos queda el resto del año, ¿no? Porque claro, viene porque, todo un año. Claro, pero porque año... sigue. Arranca claro. nuevo. nuevo. ¿Eh? Sí. Claro. No hay descanso. No, <risa> no hay no, descanso. <risa> <momento>. <risa> gracias Belén por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Gracias por haber chicos. venido, Belén.